Grand, I wish I'm getting rich, huh? Remember when I said I hit a lick, huh? I don't really wanna fuck the bitch. What? Willie winning made another hit. Okay, like Prada on my motherfucking kid, huh? Louis on my motherfucking hip, huh? Curry, how I dunk, no switch. Hey, fucking gonna fuck that bitch. Yes. Just like I'm afraid ¿Qué quiet puto, don't messes, pico, Ah, me pico, ay, go to pinche, man Oh, vera, me está picando, banda Ah, culero, ah Puto, soltame a la verga Go, ticumi, dame Sexy ni. dame Kikay mitai ni, dame Kawaiiku, dame Shotabo de, dame dao Ikebo de, dame Lori mo iko, dame Tomar una foto pero sin flash. No lo esperaba de ti. Hola Shinji, me trajiste una cerveza, Dove. Ay, qué buen amigo eres, Shinji. Ah, lo siento mucho, pero. pero Aska ya salió del hospital. Espera, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, muchacho? No, Shinji, no, en la cara, no, no. ¡Ay! Ahora veremos. Chingy es súper vertido. ¿Qué haces? Esta pose atrae seguidores. Pero esa pose no atrae seguidores. Esta sí. ¿Quién hacía así? ¡Hola! Te, te estoy viendo de ahí! Te estoy... Ahí, te estoy viendo no, ahí. Padre, no, ¿Qué sos, vivo? ¿Qué sí, son, malo? Yo, sos, malo? ¿Sos malo? No, no lo pagaste, sí, hijo de puta, no lo pagaste. Sí. Andá y pagáselo nuevo. Pedo, ¡Qué es eh? malo? Sí, ¿Qué sí. sos malo? Sí. Sí. Yo soy la ley acá, viejo. ¿Qué, le qué te importa que La concha de tu madre. ¡Eh! Dale, monstruo, que se rescate acá el chico, brazo. Así estamos? Dame un besito. <tose> El líder tiene sido. Solo se cayó esta cajita. ¿Qué habrá adentro? Ay, no. Ay, no. ¿Qué? Es una caja de. Ay, no. Una caja de. Ay, no. Es ridículo, no puedes poner bailar no, en una caja. ¡Oye, oso de mierda! ¡La muy bien, puta madre! buena gente! ¡Ah, qué lindo! 40 mil dólares dos veces al año. Tres horas y media subiendo. Pero por fin llegamos al foco raza. Ahora sí hay que quitarle los seguros. ¡Ah, qué frío hace! Vamos a quitar los seguros, necesito hacer, a ver, esta ahí está, ahora sí a cambiar el foco, ¡ah! se me olvidó abajo, no me... vamos a buscar a tu figura paterna ausente. huevos pinches putos es que mi mamá me dijo que cuando se aparecieran cosas pues que dijeran muchas groserías y ya con eso se iban pinches putos pues a la verga ya pendejos pinches putos, maricones, putos, putos, pendejos chinga de su madre, pinches idiotas la verga, la verga pinches putos ah, ya pendejos Váyanse a la verga, pinches fantasmas putos Pinches pendejos, a la chingada, a la chingada, a todos Oh, shit, a ghost you motherfucking ghost Amo, what that is I'm what that ass, Oh, I'm scared Oh, shit